¿Se acuerdan del exin Castillos? Yo sí que me acuerdo. Pues en Utebo hay una exposición para darlo a conocer a las nuevas generaciones. A ver si se les despierta el gusanillo. José, la verdad es que impresiona este tipo de juguete. Pues sí. <risa> de lo que se puede hacer con él comparado con lo que se veía en su momento, que era lo que se vendía en las cajas, que eran más pequeños. Me imagino que la gente de 40, 50 años los habrá reconocido, pero otra gente no. ¿Qué es esto de Sin Castillos? Sin Castillos fue un juguete español que apareció en el año 68 y estuvo en las tiendas durante 25 años. Luego después, en torno al año 2000, volvió a tener una nueva vida, pero aguantó poco. Entonces, claro, pues esto que veis es gracias a la asociación de Sin Castillos y Hues que nos gusta mantener vivo este juguete de construcción. Es un juguete muy histórico, ¿no?, podemos decirlo así, de la cultura popular española. Sí, claro, pues es de la, de la empresa Sin que todo el mundo conoce de productos que fabricaron, pues Sin Castillos, Sin Hues, Tente, Cinexin... A mí me llama la atención porque el tamaño es muy grande. Los reyes magos tendrían que venir con fuerza. Claro, aquí el asunto es que pues, todos estos años la gente ha ido coleccionando piezas o como ahora hay también hay piezas de, de nueva jornada, entonces es más fácil conseguirlas. Entonces es fácil acumular 10.000 piezas para hacer estas obras tan grandes. Están pues aquí tus padres para preguntarle, pero en tu caso, ¿dónde guardabas eh, este tipo de juguete? vivías en un chalet, en un, no, una no, pieza no, muy grande? No, eh, de de pequeño era, era muy raro que uno acumulara tantas piezas. Había cajas pues bueno que ya al alcanzarían las mil piezas, pero eso ya eran cajas muy ya muy selectas. ¿Era un juguete caro? ¿Era un juguete barato? Bueno, esto es como todo. Eh, antes era reyes, cumpleaños y ya no había más juguetes. No, no como ahora que acumulas un montón de juguetes. Y en este caso habéis hecho una exposición. Eh, ¿Qué tipo de juguetes hemos visto? Pues aquí lo que vamos a encontrar es pues, castillos que son, están basados en castillos reales, algunos son reproducciones porque ya han desaparecido, otras construcciones pues como la basílica que hay pues es inventada, un palacio que está lleno de personajes de, de Disney, porque es un palacio como les gusta hacer a los de Disney, que no, es un revuelto de muchos estilos. De princesas y caballeros. Sí sí. También el castillo de Loar, el de Javier. Sí, sí, el castillo de la Real. antes de, de que se construyan las murallas. Y el de Javier que, que, que ya no existe o que lo dejaron muy destrozado. <risas> Oye, ¿y era un juguete de... que lo divertido era montarlo y luego olvidarlo? como muchos, ahora también luego se juega, pero claro, veo que también que es, parecen maquetas tan pequeños, tan, que dan miedo jugar, ¿no? Claro, aquí esto ya piensa que ya como los hemos hecho personas adultas, pues ya es más de ya con el detalle, pues se utilizan figuras de diferentes escalas. Aunque esto ya venían con sus sus muñecos, pues realmente cuando haces según lo que vayas a construir, pues eliges una escala u otra. Oye, ¿y ahora se puede conseguir por internet? ¿Se vende todavía? Sí, puedes en, eh, encontrar los, las piezas originales en Mercado de Segunda Mano y luego también hay una empresa que ha sacado un nuevo molde y entonces te las fabrica nuevas, es en es Castillos eh, New Generation. Oye, José, ¿crees que en estos Reyes Magos algún niño que ha pasado por aquí eh, habrá pedido Exim Castillos? Sí. me eh. ha gustado? Sí, sí, no, no me extrañaría. ¿Cuánta <risa> gente ha pasado por aquí? Pues más de 1.500 personas. Bueno, entonces sí que los reyes magos van a tener que ir cargados. ¿eh? Pues sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ti.